Miles y miles de personas mayores afectadas por la soledad emocional sufren consecuencias devastadoras. A ello hay que unir el progresivo empobrecimiento económico y las pensiones de miseria sin plazas en residencias públicas que supone una vida sin demasiados recursos que obliga a una existencia donde hay que hacer malabarismos para financiar la supervivencia y una vida y vejez y gobierne quien gobierne las pensiones se defiende. Gobierne quien gobierne las pensiones se defiende. De norte a sur, del este al oeste, la lucha sigue. Cueste lo que cueste. De norte a sur, del este al oeste. La lucha sigue. Cueste lo que cueste. A ti que estás mirando, también te estás robando. A ti que estás mirando, también te estás robando. De la alegre revolución, de la dignidad revolucionaria, de la palabra, el pan y los sueños acompañados con un buen trago de vino. Cuando digo vengo, digo venimos, de nacer de la noche y de vivir en ella, de parir la luz de la mañana que traerá la primavera. Venimos de plantar la barricada de la música, la palabra y nuestra sonrisa, de acobardar a los cobardes y putear a los hijos de puta plantando en la tierra el espejo que somos, venimos de decirle a la muerte que solo moriremos para ser semilla y viviremos para siempre en las que siguen luchando. Venimos de la vida y a ella, a pesar de tanta oscuridad, en cada encuentro vamos, en cada beso vamos, en cada verso ¡Vamos! ¡Vamos, pensionistas! Los pensionistas, sembraremos rebeldía para cosechar libertad de una vejez digna. Queremos derechos humanos, residencias públicas, atenciones sanitarias. Cuidados y asistentes sociales a las personas incapacitadas que viven solas y que no se nos mueran solos por falta de ayudas. Pedro Sánchez, escucha el grito de los pensionistas. El año pasado 55.000 murieron en lista de espera de dependencia. No hay derecho, no hay derecho. Y a ti, Revilla, Miguel Ángel Revilla, escucha el grito de los pensionistas y da tu presupuesto lo suficiente para que haya dependencia para todos los mayores que lo pidan y no haya listas de espera interminables y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden joven, escucha, también esta es tu lucha no bese la bota y el contrato miserable que te pisa ten rebeldía y dignidad aprende de tus abuelos y padres, allá aquellos bisabuelos que estuvieron 46 días de huelga general para conquistar la jornada de 8 horas y tú ahora trabajando 10 y 12 horas y vosotros hosteleros de hostelería de bares, restaurantes y hoteles que mandáis trabajar 12 horas sin descanso semanal 90 horas a la semana ¡qué vergüenza, qué vergüenza, qué explotación! Seguiremos denunciando la soledad que mata de muchos mayores y ancianos que se mueren solos por falta de ayudas. La soledad no es únicamente un estado de ánimo comparable con la tristeza o la ansiedad. Es un camino tortuoso y doloroso que está al final de una vida recorrida desde la memoria de unos días de lucha y de años de lucha y trabajo por un mundo nuevo. Y no hay antídoto ni vacuna eficaz contra la soledad. Habitan los silencios en los abandonos y en la indiferencia social de esta España, en esta rutina donde no existen emociones, en la búsqueda de la luz de las mañanas a levantar la persiana, en aguardar a que llegue la muerte. Es habitual leer noticias de ancianos muertos en sus domicilios que tardan varios días hasta que su fallecimiento es descubierto por los bomberos. Muchos de ellos mueren en soledad. La epidemia letal y silenciosa que crece a marchas agigantadas en España y en Occidente. La soledad no deseada es un dardo que se clava en la diana del corazón, del corazón del colectivo de los mayores y viudas en soledad no deseada y su manera de entender la vida y la vejez. Hay una alarma, una alerta en voz baja, susurrada, evitable cuando nos enfrentamos a estos temas que resultan incómodos para el debate y nos llevan a la frontera de poder tener una muerte humana acompañada y con dignidad. Hay que buscar una cultura social de la esperanza frente a este crimen social del totalitarismo de la soledad que mata por falta de ayudas. O sea, tener residencias públicas, una dependencia sin listas de espera, una sanidad sin recortes que vigile y atienda a las personas mayores con cuidados y atenciones a sus necesidades y derechos porque tengo antecedentes suficientes para que sea un puto pinzano. Derechos humanos, que se acabe con esta pandemia y virus social que mata y, y humilla la soledad y abandonos no deseados a una gran parte de nuestros ancianos que dieron su vida y trabajo por un mundo nuevo que llevaban en sus corazones. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden pues no se lo traes